Hola, ¿qué tal? Ranitas del canal, aquí caprino un nuevo video para ustedes. Perdón, ranitas, por no haber subido video. Yo estuve por ahí diciendo mis, mis problemas, las cosas por qué no pude subir. Así que bueno, traje este videito cortico para que no quede tan inactivo el canal, ¿vale? Eh, bueno, lo que vamos a hacer hoy es arremedar un Tito. Si sí, vamos a probar, si, si lo que muestran en Tito es verdadero. Así que les voy a mostrar el video que voy a arremedar. A ver si es verdadero. Y bueno, nos vemos allá. Uh. ranitas entonces vamos a ver si funciona eh, dice que tenemos que escoger unas escaleritas vale entonces escaleras no bueno escaleras entonces hacemos por aquí pa pa pa, pa. bueno no me no me no, no, no me acordaba que esto es un mundo plano no importa lo hacemos hasta hasta aquí vale así pap listo entonces pap pap pa. No, no, no, no, Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Y es pa, pa, pa. Vaya, eso es. Después dice que tenemos que agarrar un pistón de estos con un moco pegajoso ahí. Eh, una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo, listo. Entonces dice que tenemos que romper acá, poner esto aquí, poner la mesa acá. Después de esto eh, hay que decorarlo con trocitas aquí acá. y por qué no, por qué no yo voy a poner mi camita una verde mi camita verde por aquí ahí está yo voy a poner también vamos a poner un cofrecito vamos a poner un poquitito de no sé vamos a poner un cuadro tapar esta parte, oh mira luchadores, oh sí, a ver otro por aquí, no, luchadores no, eh, no, ese no, no, ¿por qué? Bueno, ese y ese y ese, ¿Listo? oh, qué hermosa mi casa, ¿no? Los invito, ranitas, a que vengan a mi casa, jaja, aquí vamos a hacer mucha fiesta, eh, yo sí, sola sola. fiesta, bueno, bueno, sigamos, sigamos con el tutorial. No hago tutoriales, solamente ando probando si, si en verdad funciona. Importa. Ah, pero debo, debo de quitar esto. No me acordaba. Tengo que quitar esto porque debo de poner un cosito de... A ver, de estos. Debo ponerlo acá. Un, una espada. Diamantito. Vamos a poner una espada de diamante. Y aquí sí un cuadro. Otro cuadro. Listo. Está muy decorado. Bueno, entonces... Agarramos este cosito, esta pared ponemos acá, eh, vale, después de este debemos poner ah, dos de estos, ponernos un, un restón y esto, así que vamos a ver, colocamos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí, vale, según esto ya debe funcionar, ¿no? A ver. Hice algo mal <risa> Hice algo mal, no sé, no sé Espérenme, espérenme un tantito A ver, creo, creo, creo que, creo que lo que hice mal Fue esto de aquí Entonces vamos a ver si tal vez Agarramos esto Y ponemos acá, acá Ya debe funcionar Yo creo porque ya está todo conectado Uf, que hermoso Pa, pa, pa ¿Pero qué ando haciendo mal? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, pues con razón, nos faltó esto Vale, vale, vale, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí ¿Otra vez? ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Esto está muy difícil, chicos Esto está muy difícil, ya me cansé ¡Ah! vale ranita después de tanto tiempo después de 87 años descubrí la fórmula secreta para hacer que esto funcione así que bueno lo que había hecho mal era eh, el reston, el resto está mal ubicado entonces eh, hay que romper esto de aquí eh, quitar esto, esto y poner esto como que salga de acá o sea que, que el resto se conecte directamente aquí entonces vamos a ver si funciona, debe funcionar ahora mismo creo yo Oh, oh, oh, Dios santo, Dios santo, funciona, funciona. Oh, sí, oh, sí. Oh. Dios, puedo implementar eso aquí para guardar mis cositas. Dios, mira, <ríe> ya saben, ranita, ya saben, un trucazo para guardar sus cosas sin mon y, y sin nada. Mira, solamente haces ahí oh, un túnel secreto. Llegas aquí, bajas. Y aquí puedes decorar, yo qué sé Mira, mira, coloco Otra camita aquí Y ya, mira, para esconder tu cama Llegas aquí Le picas acá, pum, pum Pum, y ahí está Y nadie va a sospechar nada porque irá Ah, mira, acá hay una subida, vale Hay una mesa de crafteo Una espada muy chula, bien, bien Pero el secreto es que ustedes Les pican aquí Pa, pap pa, pa, pa, ¡Pa! ¡Pa! Pa pa pa pa pa ¿ves? ¿ves? Oh sí. Y claramente tienes que tapar esto acá para que no, no, no sospechen. Pero mira. <risas> Uf, uh, está re cool. Así que bueno. Eh, ranita, les quiero decir de que me sigan en TikTok. Acabo de crear una cuentita por ahí. Voy a estar subiendo viejitos y demás cositas. Así que sígueme en TikTok. En la pantalla va a aparecer el perfil para que me sigas. Eh, suscríbete también si no estás suscrito. Dale a like, comenta. Y nada más que decir. Dime si, si, si te gustaría otro tutorial, bueno tutorial no, comprobando si, si las cosas de ti, todos los retos de Minecraft, todo lo que suene de Minecraft es verdadero. Dime, dime en la caja de comentarios. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, reunidos! ¡Wow! Ay, Dios santo, esto como me costó, me costó muchísimo. Go,